Hola a todos, ¿cómo están? Eh, hoy voy a hablar de los acontecimientos bastante tristes que están pasando en esa hermosa ciudad de Bogotá Entonces, obviamente, hubo una injusticia y murió un papá de familia como que se llamaba Javier Ordóñez Es algo súper triste Es muy triste morir en, en algo tan bobo O sea, morir salvando una vida morir de vejez, cosas así O sea, acepta, pero morir de la policía un poco triste, pues no, un poco, muy triste Pero también, eh... Hago este video para también decir bastante mi opinión. Obviamente yo no soy colombiano, pero vivo en Colombia. Entonces pienso que puedo dar mi, mi pequeña opinión sobre esto. Y la primera cosa que quiero decir es que eh, me parece un poco triste que la gente generalice. Entonces ahora muchos dicen que todos los policías o la mayoría son malos. Pues no todos, eso es, eso es ser bobo. O sea, sobre miles de policías en Colombia, pues... No falta el, el amable. Luego la mayoría también me parece exagerado porque digamos, no sé cuántos policías hay en Colombia, tal vez 500 mil policías, tal vez 100 mil, pero obviamente sobre esos 100 mil tal vez hay 10 mil malos. Y es muy grave que haya 10 mil malos. Pero eso no, no dice una mayoría, o sea, no me parece triste decir que todos los policías son malos. O sea, pues yo no soy policía ni nada de eso, pero obviamente lo que quiero resaltar es que no todos los policías son malos y, y entonces hay que defender... Eh, a los que son normales O sea, digamos que atacaran a muchos Kai Entonces, pues muy bien que hagamos justicia Pero si atacamos un Kai, ¿qué tal? allá, no sé, inventemos eh, Pepito Juan Ramírez De policía Y le ataquen y le peguen Pero Pepito Juan Ramírez está ahí. Piensa como nosotros viendo el video Que ay, pues es injusto lo que está pasando con este Taser Le está dando duro, pues yo no estoy de acuerdo que mi colega el policía haga eso entonces pero la policía la gente va a atacar a la policía solo por ser policía solo por estar vestido como yo hoy de verde entonces eso no estoy tanto de acuerdo entonces no sé qué les parece en los comentarios estoy equivocado puedo equivocarme puedes equivocarte tú o sea pero me parece que no hay que generalizar ¿sabes? es decir que todos los policías son malos es como otra vez o sea por ejemplo en Venezuela eh, en Colombia ahora hay muchos venezolanos algunos vienen a atacar pero es una minoría la mayoría de los venezolanos son como ustedes los colombianos, son hermanos, son chéveres, son alegres, no como nosotros europeos, por ejemplo. Bueno, no me incluyo yo, pero entonces si no hay que generalizar, es como si un vendedor me roba, entonces voy a atacar a los vendedores de Falabella cuando me roba un vendedor de Panamericana, o sea, no sé, no hay que generalizarme para eso. Es pues, mi opinión y, y no atacarse a cualquier policía, sino al que sea malo, ataquémosle pero al que es bueno. Y cosa número dos que quiero decir es, eh, deberíamos también atacarnos eh, no tanto al policía sino al gobierno, o sea lo que quiero decir es que obviamente las manifestaciones también que hay ahora eh, es para justicia, pero digamos deberíamos como poner reglas, o sea está muy bien hacer una revolución y todo, pero deberíamos digamos por ejemplo, primero atacarse a los policías que ganan a veces 800 mil al mes, no es mucho, eh, son como 200 seguros, no es nada deberíamos de atacarnos a los políticos obviamente no tengo nada bravo contra Duque o Claudio pues no pero deberíamos como que atacar más a ellos diciéndoles, oye ustedes, sin tampoco la violencia, digo, atacar es más como protestas, como señores, señoras, por favor hagan que este país mejore, hagan que haya más justicia, eh, proponer cosas o sea, digamos, deberíamos reunirnos bueno, me incluyo yo, pero los jóvenes deberían de reunirse, porque no un francés que vive aquí o sea, cualquier persona reunirse delante del parlamento, decir, bueno Aquí estamos harto eh, de la injusticia. Deberíamos, por favor, bajar el sueldo de esos congresistas, de todos los que ganan demasiado y que no hacen mucho. Bajar este sueldo y lo que se quita del sueldo de ellos, repartir en Colombia para la educación, para la infraestructura. ¿Cómo poner reglas? No solo, hay este güey puta policía. No, es como, bueno, protestemos no solo contra los del CAI, contra el gobierno, para que Colombia sea más justa, más como pues está muy chévere Colombia, pero quizá más justa, es un país muy hermoso, pero a veces sí hay mucha injusticia, como cualquier país, entonces sí, me parece que deberíamos como organizarnos, organización, no ser salvajes, el policía fue salvaje, entonces tenemos que ser salvajes, no, entonces deberíamos de, de unirnos y hacer más justicia atacándose a los poderosos y no al, al Juan Ramírez Pepito, bueno un ejemplo, que gana 800 mil como al final cualquier colombiano, como pues yo gané un poquito más, no voy a decir me sueldo, me da pena, pero bueno, no soy rico para nada, pero sí, o sea, más eh, equidad, más justicia en el país. Y punto número tres, eh, está muy grave lo que hizo el policía, pero también me gustaría que la gente a veces fuéramos menos violentos. O sea, lo que quiero decir es que este Javier Rodríguez, pobrecito, no merece morir, tiene una familia, no hizo, no hizo nada muy grave para merecer la muerte, no. Pero lo que quiero decir es que deberíamos también ser más civilizados. O sea, pues no sé, dicen las versiones que él quiso pelear, eh, que estaba borracho. Entonces, lo que quiero decir es que también, como George Floyd cuando murió, esas personas no merecen morir, pues vi, no sé si es real, bueno, Josh Floyd fue real, que tenía 5 años de cárcel, que, pues, mal, des, des, des, eh, desgraciadamente fue al mal camino, pero parece que Javier, Javier Ordóñez también tenía como antecedentes un poco malos, eso toca por confirmar ahora que hago el video, he visto eso en internet, no sé de dónde viene esa fuente, pero tal vez sea verdad, pero lo que quiero decir es que también deberíamos como respetar más, en, respetarse más entre nosotros, digamos, en si policía me dice, por favor, no tome, yo no estaría de acuerdo porque, digamos, uno tiene la, el, el derecho de tomar en la calle si uno no hace nada mal. Pero tampoco, que ¿qué quieren con bueno, los puta, que piro, policía? O sea, deberíamos ser más civilizados y decir, bueno, señor, pero listo, me voy, pero ¿por qué? O sea, pareciera que que a veces la gente es como, ay, policía que policía, que que que O sea, la gente a veces como que es un poco alzada, entonces deberíamos también, como me parece a mí, que la gente deberíamos ser un poco más civilizados. Obviamente no digo que el policía es un ángel y que el malo es Javier Otoñez, obviamente no. Además, me, me parece que va a ir a la cárcel el policía, y bien hecho. Pero lo que quiero decir es que también me parece que este mundo, en Francia, en Colombia, en cualquier país, bueno, en muchos asiáticos no creo que tanto, la gente es muy alzada con la policía. O sea, por favor, intentamos que también la policía... Trabaja y hay que respetarlo, son humanos como nosotros Y aquí a continuación veremos un video donde la gente ataca muy salvajemente a un policía Obviamente que los policías también a veces atacan salvajemente, más de los del spam Pero para decir que no toda la maldad es del policía Entonces deberíamos como unirnos, ustedes los colonos deberían unirse y amarse Bueno, ya lo hacen, pero no protestar de esta manera Protestar muy bien, pero no de esta manera contra unos inocentes a veces Protestemos para luna, Colombia justa y derecha Bueno, aunque a mí me gusta mucho el país No me quejo cuando hago el video Son opiniones mías, ideas mías Espero que las respeten, Respeten. yo las respeto Cualquier opinión, entonces pueden escribir en los comentarios En los que están de acuerdo En que les parece que yo digo mal, etc Bueno, chao y gracias Y no a la violencia Y sí al amor y la amistad